Este es un video de dato No, no es dato curioso. Es que... Estamos en... La T1. En el área donde ya cruzamos seguridad. Y están aquí los duty freeze. Entonces, ahí está el baño, ¿no? Vamos al baño. Llegas y bueno... No funciona. Entonces, yo pregunté. Pues debe haber otro baño, ¿verdad? Entonces me dicen, sí. Bajas a aquella rampa de allá. Y a la derecha... Bueno, fui, bajé esa rampa y le di a la derecha, pero, esa está la puerta 23, y la puerta 23 son puertas de aviones, quiere decir que está como a 400 o 500 metros, no es posible que no haya otro baño aparte de ese, esa es una queja que tenemos ahorita de la terminal 1, adiós. ¿Qué? ¿No? Sí. <risa> eh, ya pasamos migración, ahí nada más preguntaron, que si habíamos visitado algún país africano, que si alguien nos había visitado a nosotros, que si era nuestro único pasaporte.